Lo que Son le pasó que a, que a Mollejas en, en familia, su en vivo familiar, qué miedo. Este, que miedo. ¿Existirán realmente los fenómenos paranormales? Yo estoy seguro de que sí, sí existen. La otra pregunta entonces sería, ¿será posible grabar algunos fenómenos paranormales? Eso es lo que tanto dudo de los videos que vemos en internet. Sin embargo, el que vamos a ver a continuación debe de tener una explicación en el mundo, pero hasta el momento no la hay. Es uno de los fenómenos más extraños que me ha tocado ver y que afortunadamente se han podido grabar en video. Mientras un chico estaba dando una receta para la rosca de reyes de este 6 de enero pasado, algo sorprendente le sucedió. No me lo van a creer, vamos a ver el video. Lo que le pasó, que pasó a Mollejas en a familia, su en vivo, familia, qué miedo. Este que hicieran rosca de Reyes, qué pido? qué pasó. Uy, se reventó la... ¿Qué? Se reventó la... ¿Qué pido? ¿Qué se reventó? La, ¿La esta, la tacita medidora? ¿Por qué? Ay no mames, ¿qué pido tú? ¿Por qué? ¿La calentaste? No, pues no, nada más la, la vi ¿Vos no, es qué pido? No, nada, nada. Aquí no maldito Lo Vamos que le pasó, que pasó a Mollejas a en su en vivo, qué miedo. Este, que hicieran rosca de reyes. Aquí en cámara lenta vamos a ver lo que ocurre con la taza, vemos que no se parte, no se cuartea, explota en diversos pedazos, si se hubiera caído la taza se hubiera fragmentado en algunas partes, pero aquí vemos cómo explota literalmente, como desde el centro de la misma taza explota y se forman diversos pedazos de vidrio. Él menciona que la lavó, solamente la enjuagó con agua fría. Si hubiera sucedido un cambio de temperatura, de que hubiera estado muy caliente, muy caliente, y después quizá echarle agua fría, quizá pudiera haber pasado ese fenómeno. Que no sé si ocurra realmente así. La gente que trabaja en restaurantes o la gente que está más en contacto con la vidrería, sabrá mucho mejor qué fue lo que ocurrió con esto parece realmente un fenómeno paranormal, debe de ser un fenómeno físico, algo que ocurrió. No, no se trata de ningún video falso que lo hayan hecho, ni a computadora, ni que lo hayan explotado a propósito, fue en un en vivo, fue algo real. Esto es realmente interesante, ¿qué fue lo que ocurrió? Si alguno de ustedes tiene algún tipo de conocimiento de cómo es posible que una taza reviente de la nada, por favor escríbanmelo en los comentarios, pero saben que hay algo mucho más importante e interesante de esto y es que no es la primera vez que he visto algo así, a continuación les mostraré otro video donde sucede lo mismo. From my to the children, so she's like Hey, yo! Do do do do do do do do do Sí, sí que estaba ya? ahí justo. ¿Cuatro No, eso, eso no ha notado hielo. No, pues. No. Sí. Ay. Como ustedes pueden ver, el mismo suceso en dos lugares diferentes y seguramente a lo largo de la historia ha ocurrido lo mismo. ¿Por qué? El objeto de vidrio estalla de la nada. ¿Qué sucede? ¿Habrá un fantasma que de pronto haga explotar ese vaso de vidrio? ¿O sucederá algún fenómeno físico que suceda en el recipiente y que lo haga estallar en mil pedazos? ¿Ustedes qué opinan? Este es uno de los pocos videos que puedo asegurarles que son reales, que son verdaderos, pero lamentablemente no puedo explicarlo. Y tampoco podemos reproducirlo. Parece que esto solamente sucede... Fortuitamente, inesperadamente. O sea, se quedó grabado eso. ¿Qué pasó? ¿Eh? No te pases, ¿qué pido? Pero re yo, reventó como si. Si no sé, si hubiera aventado una pedrada o. De mi lado me cayó vi todo el vidrierio que está. Ven, vean, chicas, ¿eh? ¿Qué pido? Chicas, ay no, no me digan ¿Qué está pasando? Me siento muy raro Vean hasta dónde Vean, no, no he movido nada, ¿ok? No he movido nada, vean Vean chicas, aquí yo tenía La taza medidora Y todo Reventó, o sea, ahorita Esta yo lo tengo que tirar, o sea, yo tengo que tirar Esta, esta mantequilla porque le cayeron Vidrios, vean ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Le cayó vidrio, o sea, a la mantequilla se la tengo que tirar, pero... Me reventó, o sea, literalmente nada más reventó la, la taza. ¿Ya vieron? No, nada, nada, nada, nada, nada, si el agua está fría. Si ahorita la acabo de lavar aquí. No, o sea, esto yo ahorita tengo que... Hijo de la, aquí tengo que limpiar. ¡Qué raro! Les digo que estás... No manches, tengo que guardar esto No sé qué pasó Este... Vean, vean, vean cómo Hasta dónde vinieron a dar los vidrios Ahorita te... ¿Qué pedo? O sea O es una señal de que no tengo que hacer rosca de reyes ¿O qué pedo? O alguien... Pero es que no Vean No, no entiendo, chicas Estoy así Recuerden que todos los días subo un nuevo video de evidencias paranormales para descifrar si estas son verdaderas o son falsas. Así que los espero el día de mañana, mientras tanto me despido. Mi nombre es Oxlack Castro y juntos somos la legión Oxlack. Nos vemos hasta mañana.